El sueño más raro he tenido? Verdaderamente raro Creía ser el rey del mundo Creía ordenar a los mares Creía que el agua era suya Creía tu existencia no era tuya, se ganó el odio del pueblo, no podía asomarse a la ventana sin que alguien le gritara, fuera, como si solo palabras de insulto hubieran, culpaba siempre a los demás, jamás nadie podría igualarle. Su verdad era la única verdad y su mentira fue la única realidad Su verdad era la única verdad